La limosna es la acción que lleva al cristiano a volverse al prójimo. Es amarlo, escucharlo y darle tu tiempo. Ayudarle, darle consejos, darle dinero, casa, compañía y afecto. La limosna no se limita a dar bienes materiales. Es la entrega de uno mismo. Se basa en la caridad, el amor a Dios y a los demás, como a uno mismo. Es unirse a Cristo en su pobreza. Para vivir la limosna, podemos dedicar tiempo a la familia, al estudio y el trabajo. Ayudar material y servicialmente al prójimo y al necesitado. Ayudar espiritualmente al prójimo En casa, en la parroquia y en otras asociaciones Vivir las virtudes generosamente Como la caridad, el perdón, la paciencia, entre otros Salmo 33 El impio pide préstamo y no paga mas el justo es compasivo y da palabra del señor te alabamos señor